¡Oye, chico, ¿Qué onda? ¡Hola! Eh... Uh... no me digas que es algo que no me conoces! Shh. ¡Que no sabe quién soy! ¡Batman! ¡Qué onda! ¡Oye, esos chicos me están probando y nadie! ¡Nadie me pone a prueba, muchacho! ¡Nadie! ¿Cacha? ¿Quién te está probando? ¡Una puto babosa escolarusa ese. <risa> ¡Ellos! ¡Deuda! ¡Falta de respeto! ¡De todo! ¡Oye, chicos! ¡Deja que te diga algo! ¡Si yo vengo acá a tomar leche! ¡Yo no vengo a contar vaca, muchacho! ¡Claro! ¡Lo que tú digas! Oye, chico, deja que te diga algo. Si el pecado no abreje la boca, entonces no terminaré atrapado. Hoy. tienes razón. yo digo que les vayamos a sacar la puta a esos cabrones rusos ahora mismo. ¿Sabe qué, Ludote? Pate molecula ahora mismo. Oye, muchacho, un vehículo. Pss. Chicos, están en Carrollton Street, ¡vamos! Esos puto rojos cabrones sí que me chuchan, hasta. ¡Viene para dañarse de nuestro territorio y eso, hacerte con la ciudad una mierda completa! Quiero que mi operaciones tire bien, no quiero que ningún lujo me diga qué tengo que hacer, ¿sí o qué? De ley Batman, a mí también me han estado jodiendo esos putos rusos. Oye, cana cacha esto. Eres honrado. Jacob ya me dijo que eras bueno hace tiempo. Es eh, bueno, chico. Fijo que eres bueno. Parecerás tan ¿Y Jacob? Está que folla y que folla. Ese, todo el día hasta. No ya sabe cómo es el chico. Le encanta la nena, ¿sí o qué? Sí. Ese chico es full cementalo y ella, en serio lo respeto por ello. Ya le llegamos, te vamos a patear el culo, me ha jodido, ha cabreado a esta rasta, Baja en ti mi diente ¿Crees que no hablo en serio? ¡No te pares! Eres grande, muchacho. Esos rusos ya no me van a fastidiar Marudote. Respeto. No te preocupes. Oye, cuídate que ya no se mueve por ahí, ¿sí o qué? Nos vemos hasta.